Vale, vamos a resolver este ejercicio en el que nos dan la proyección horizontal de una, de una recta R1, que está en un plano definido por HA y VA, sus trazas horizontal y vertical, y nos piden que hallemos la proyección vertical de la recta. Para resolver estos ejercicios hay que tener muy claro cuáles son las condiciones de pertenencia de una recta a un plano y también de un punto a un plano. Para que una recta pertenezca a un plano, las trazas de la recta deben de estar en las trazas del plano y para que un punto pertenezca a un plano, ese punto ha de estar situado en una recta que pertenezca al plano. Si vamos con la primera condición, la traza horizontal de esta recta es fácil de hallar puesto que es este punto en el que R1 coincide con h sub a. ¿vale? Esta, se, esta será la proyección horizontal de la traza horizontal del plano así que vamos a ponerle ya el nombre, le voy a llamar h sub r, vale h sub es su proyección horizontal, su proyección vertical evidentemente es la, es la traza horizontal así que su cota tiene que ser cero pues la proyección vertical tiene que estar en la línea de tierra donde una perpendicular a la línea de tierra por hr corta la propia línea de tierra vamos a trazar esa perpendicular eh, desde este punto subo la perpendicular a la línea de tierra y aquí estaría la proyección vertical de esa traza horizontal con lo cual R2 ha de pasar por aquí Bien. necesito otro punto lo que pasa es que aquí en este ejercicio en concreto eh, si tengo que buscar el punto en el que esta recta corta a la, a la, al plano vertical debo buscar el punto en el que R1 corta la línea de tierra y en este caso se me va a ir muy lejos, ¿vale? ¿Qué hago en estos casos? Muy sencillo, acordaros de que también puedo buscar cualquier otro punto de la recta R ¿vale? que, eh, que, que esté en el plano y entonces si R1 pasa por la proyección horizontal de ese punto, R2 pasará por la proyección vertical de ese punto, así que elijo el punto que, que quiera dentro de R1, por ejemplo voy a escoger este punto, vale, le voy a llamar P 1 aquí vamos a llamarle P 1 es la proyección horizontal de un punto P que está en R, voy a hallar su proyección vertical. ¿Cómo hallo su proyección vertical? Pues haciendo pasar una recta por él que esté en el plano. Generalmente las rectas que más me van a ayudar son las horizontales, frontales de plano. ¿vale? ¿Cómo es una horizontal del plano? Una horizontal del plano es una recta que mantendrá cota, es decir, R2 será paralelo a la línea de tierra y R1 ha de ser paralelo a H sub A, eso es una horizontal del plano. Así que cojo la escuadra y el cartabón, me alineo bien con H sub A, con la traza horizontal del plano voy a subirlo un pelín más y bajarlo ahí, ya estoy bien alineado y voy a trazar una recta horizontal que pase por P, así que H sub 1, la proyección horizontal de esa recta debe pasar por P 1. Esta línea de aquí sería H sub 1. Vale, vamos a ponerle nombre. H sub 1. Bien. ¿Dónde estará h sub 2? He dicho que es una recta que pertenece al plano. Así que la traza vertical de esta recta, donde tiene alejamiento cero, es decir, aquí la veo en proyección horizontal, estará en, la, en las trazas del plano. Así que, por este punto de aquí, subo la perpendicular y esta será la traza vertical de esta recta h. Voy a llamarle, por ejemplo, vh. H, mayúsculas, puesto que es un punto, es importante aquí saber diferenciar a simple vista lo que es un punto de una recta y la manera en la que lo nombramos nos va, nos va a ayudar mucho. Y eh, H2, si H es una recta al plano, pues H2 ha de pasar por aquí, puesto que esta es su traza vertical, la traza vertical de H está en la traza vertical del plano. Así que tomo otra vez la escuadra y el cartabón, en este caso me voy a alinear con eh, la línea de tierra y por v sub h trazo una paralela a la línea de tierra. Esta paralela que acabo de trazar es h sub 2. Le voy a poner nombre, proyección vertical de la recta h que pertenece al plano y que no nos olvidemos pasa por p puesto que h sub 1 perdón p sub 1 está en h1 así que subiendo la perpendicular a la línea de tierra por p sub 1 voy a hallar en qué punto está p sub 2 con el lápiz aquí habría que usar recordar vosotros de cartón yo lo voy a hacer directamente en este este punto de aquí, levanto la perpendicular y este punto de aquí será la proyección vertical del punto P. P sub 2. Le voy a poner nombre. P sub 2. Bien, y acordaros, la recta R tenía la traza horizontal en este punto, cuya proyección vertical es esta, y pasaba por el punto P. Esta es su proyección horizontal esta es su proyección vertical, así que R2 obligatoriamente deberá pasar por la proyección vertical de esta, de esta traza horizontal, aquí tengo la traza horizontal, esta es su proyección vertical y deberá pasar por P2, así que alineo estos dos puntos, quiero hacerlo en línea continua puesto que es la solución y es parte vista además y esa línea que acabo de dibujar es R sub 2. Bien, espero poder haberos ayudado, eh, si tenéis cualquier duda me, me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Muchas gracias.